¿Qué pasa, compitruenos? Tenemos nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Se ha confirmado para mañana a las 3 de la tarde hora española. Ahora veréis toda la información y todo lo que puede salir en ese tráiler que no es poco. Pero también tenemos información que se ha filtrado. Tenemos eh, una nueva teoría que hablaremos al final del vídeo. Vais a flipar Así que, sin más dilación, vamos a darle caña Quiero comenzar el vídeo dando la enhorabuenísima a mis colegas Pachi66 y Oedipus13 Mis compis de Tetraloque Que la verdad que han alcanzado unas cifras brutales hermanos Oedipus va por 50.000 subs, camino a la placa, va volando Y Pachi 20.000 Compañeros, a ver si nosotros también nos ponemos las pilas Y reventáis ahí el botón de like, el botón de suscribirse Para por lo menos llegar a 15.000 antes de Escarlata y Púrpura. Si llegamos a 20.000 como Pachi, pues mejor que mejor. Vamos ahora con la información de Escarlata y Púrpura. Por supuesto, mañana hay tráiler a las 3 de la tarde. No sé si podré estar con vosotros en directo, lo voy a intentar, pero como sabéis, he cambiado de curro y no sé si voy a poder organizarme el horario, pero si no, tendréis vídeo reacción por la tarde. Os avisaré de todo esto por Twitter, así que seguidme también, que lo tenéis en la descripción, compañeros. De qué se va a hablar en este tráiler os preguntaréis pues bien hay como dos posibilidades principales que se están barajando una de ellas es eh, la de los starters primera evolución de los starters que sería pues porque Pokémon ha estado tuiteando sobre los starters básicamente ha dicho tweet de apreciación a los Pokémon que están en la mitad de la cadena evolutiva que obviamente pues son los dos del medio todos los conocemos así que podría ser que los anuncien mañana y además hay más datos que corroboran esto ahora veréis cuáles y también ha hecho un tuit de apreciación básicamente a Quaxley diciendo que no tiene miedo de enfrentarse al Team Star. O sea que puede ser que los starters sean parte de este tráiler que veremos mañana, que parece ser que va a ser algo largo, así que atentos porque tendremos seguramente bastante información. Pero por otro lado también se está hablando, como dice aquí nuestro amigo SoulSilverArt, Silver Art de Los Formas Paradox, Las Formas Paradox dice que ya es el momento, ya va tocando porque los Ultraentes y los Gigamax también fueron anunciados con esta antelación aproximadamente en sus generaciones, ¿vale? Así que importante tenerlo en cuenta. También nos dice, como vais a ver aquí abajo, que en la séptima generación los starters, la segunda evolución o la, primer, la primera evolución se reveló también más o menos por estas fechas por tanto ambas posibilidades cuadran, yo confío en que va a ser eh, la de los starters a pesar de que me gustaría más que fueran las formas paradox, ¿vale? pero yo creo que van a ir primero con esa primera forma de los starters y luego ya con las formas paradox, si por favor nos lo dirán todo yo mm, lo aplaudiría Continuamos con Riddler que ha tuiteado y ha puesto ya pues sus típicos tweets de oye que se viene trailer voy a daros algo de información y esto compañeros os va a explotar la cabeza la gente está flipando ¿vale? Si traducimos su tweet nos dice con la calle Feiku, que es con la Feikou Street o algo así en, en, en inglés que era como salía antes y la gente está relacionando Feiku. Con Raiku. Están diciendo que a lo mejor Feiku es el nombre de una forma paradox de Raiku. Ya sabéis que salió una forma paradox de Suikun. Pero estaban diciendo que era para el DLC o algo así. Se filtró. Eh, ¿Nos van a decir algo de Raiku? No lo sé. La gente está especulando. Obviamente no tiene por qué ser eso. Pero... ¿Y sí si, sí? Si? si el río suena, hermanos... Estas cosas, eh, al final, pueden llevar a lo que tienen que llevar. También ha dicho eh, que 2021, 2021, ya estamos en 2022, así que va tarde, no sé a qué se refiere exactamente aquí, a lo mejor se refiere a otra cosa, y por último dice, adivinanzas exclusivas para mis amigos chinos, es decir, eh, está hablando pues, de alguien que tiene información que nosotros no tenemos, ¿vale? Así que, bueno... Si se os ocurre algo de lo que puede ser esto, pues me lo dejáis en los comentarios porque yo no tengo ni idea Continuamos con eh, este fanart que se ha filtrado porque lo ha subido una página coreana Pero lo ha eliminado automáticamente No he podido ver nada interesante en este fanart están los logos, están Corredón y Miraidon, están Cerulech y Arbaruch, también Paumi, eh, los Starters por supuesto, y eh, Lechonk. No se ve nada nuevo, pero bueno, es un fanart bastante guapo. Yo os lo quería traer para que lo vierais y lo disfrutarais. Vamos ahora con cositas de nuestro amigo Wiglet. Este meme me ha parecido brutal, lo ha hecho nuestro amigo Taco. Dice, recuerdo la primera vez que, que vi a Wiglet en Pokémon y <ríe> ha dibujado como al Diglet, pero <ríe> saliéndose de la pantalla me parece brutal, sinceramente. Y luego lo ha mejorado. Un <ríe> Wiglet salvaje apareció y está como para arriba y en tu maldita cara aquí. <ríe> brutal, me ha gustado mucho, quería traerlo en el vídeo para que lo vierais. Pero vamos con algo más interesante y son los fanarts de Gugtrio, de lo que sería la evolución. Este fanart, compañeros, es espectacular, miradlo porque es que de verdad es increíble, a ver si carga, perfecto, lo tenemos aquí en primera persona, lo voy a mover un poquito para que lo veáis, fijaos, compañeros, es brutal, ojalá pagaría dinero porque fuera por lo menos tan carismático como este, así como que mueve en torbellinos, que se bueno, bueno, bueno, bueno, es que me parece espectacular. Luego ha decidido añadirle también una trama, eh, varias tramas de hecho, como en plan, bueno, no me decido, le voy a poner puntos y le voy a poner rayas. El de las rayas me gusta, el de los puntos no me gusta, compañero, o sea, lo puedes borrar, por mí no, no es como una vaca y no tiene nada que ver con una vaca, así que lo puedes ir borrando, hermano. Pero lo demás, esos conceptos me gustan bastante. Dejadme en los comentarios cuál de estas formas es vuestra favorita. Tenemos más, tenemos eh, a nuestro amigo Wiglord, en vez de Wuktri ha decidido llamarlo Wiglord, no sé exactamente por qué, pero ha dibujado un estilo similar, sin la cresta y como entrecruzado, que también es una idea que puede ser eh, la que lleven a la realidad, al fin y al cabo al ser un Pokémon que se alarga, pues podrían decidir eh, pues, hacer un nudo con ellos para que sea un Pokémon único. Bueno, veremos a ver finalmente por qué se deciden y veremos si mañana aparece ductrio eh, bueno, Gugtrio, es que cuesta hasta pronunciarlo, compañero, en el trailer. Veremos a ver. Seguimos con más información del tráiler de Wiglet que habíamos pasado por harto y que me parece interesante, y es que tanto Sandil como Krokorok, eh, bueno, se ocultan en la Tierra, ¿vale? Te los podrás encontrar agazapados por la Tierra, esto me recuerda a la quinta generación cuando salieron estos Pokémon que ibas por, como por arenas movedizas por ahí por las rutas. Abomas no puede crear ventiscos eh, 20 cerca del jugador para evitar que le puedas perseguir o evitar que le veas no sabemos si habrá nuevas mecánicas de este estilo en el que utilicen como el, el tiempo atmosférico para que no te puedas acercar a ellos, no se sabe si te dañarán como en Leyendas Arceus, todo eso está en el aire pero me molaría bastante y Zayduk y Marril pues eh, ahora como que nadarán en el agua, no? irán por el agua y tan a gusto como otros Pokémon de tipo agua, que estos al final nunca aparecían en el mar, aparecían más bien en la tierra, lo cual es God. Y por último, quiero hablar de esta teoría de Armaruch y Cerulex, que es brutal, de nuestro amigo Art otra vez, que nos dice cómo sería de... Guapo que Armaruch y Cerulech fueran los nuevas Evilusions. ¿A qué se refiere con esto? Como sabéis, Armaruch y Cerulech evolucionan de un Pokémon original, que no sabemos todavía cómo es, no se ha filtrado, no ha salido, pero sabemos que existe. Y evoluciona según se pone en contacto con dos diferentes armaduras. Vale, ¿cómo sería si hubiera otro tipo de armaduras u otro tipo de armas con las que al ponerse en contacto fuera evolucionando en otros Pokémon? De hecho, él pone el ejemplo de: imaginaos una armadura que tuviera algo. Digital, algo tipo eléctrico, ¿no? Para evolucionar en un eléctrico eh, fantasma O en otras opciones como, eh, yo que sé, aquí dice algo de acero, fuego acero, fuego eléctrico Darle al coco, coco hermanos, porque esto eh, molaría bastante Es una teoría interesante eh, La verdad es que lo dudo que ocurra realmente O sea, yo lo dudo mucho porque, hermanos, o sea, al final eh, Pokémon ha hecho muchas formas Como por ejemplo la del eh, Appletoon que evoluciona en Aplin y no nos está dando eh, evoluciones constantemente, pero es cierto que en este caso al cambiar de tipo cada evolución podría ser que estuvieran juntando el fuego con distintos tipos de aquí en adelante en otras futuras versiones. Obviamente no en Escarate y Púrpura, pero en la décima generación y en adelante pues volaría bastante. Y hasta aquí el vídeo compañeros espero que os haya gustado un montón de cositas, nos vemos mañana, si no es en directo nos vemos en un vídeo, no os preocupéis veréis mi reacción y reventad el botón de like compañeros, apretad ese botón como si no un mañana, nos vemos chao, chao